De nosotros señor ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos, Dios de misericordia, concédenos protección en nuestra debilidad, para que al recordar hoy a la Inmaculada Madre de Dios, por su intersección y auxilio, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viviré en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierras de sombras una luz resplandeció engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría se gozan en tu presencia como gozan al cosechar como se alegran al repartirse el botín porque tú quebrantaste su pesado yugo la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Medián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva sobre sus hombros el signo del imperio, y su nombre será Consejero Admirable. Dios Poderoso, Padre Seminterno, Príncipe de la Paz, para extender el Principado con una luz con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo con justicia y el derecho. Desde ahora y para siempre, el celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, alábenle sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su caso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de todos los cielos. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién igual al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada y sin embargo de esto bajará se digna su mirada para ver la tierra y el cielo? Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Él levantará del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Los que estamos sentados, nos ponemos de pie y cantamos. Dios te... Dios te salve María, llena de gracia el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Juan Gloria a ti Señor en aquel tiempo estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena al ver a su madre y junto a ella al el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, mujer ahí está hijo luego dijo al discípulo ahí está tu madre desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él palabra del señor gloria a ti señor Jesús querido padre Luis querido padre Sócrates queridos hermanos celebramos con alegría esta Eucaristía a las plantas de la Santísima Virgen del Cisne. Para mí ha sido una experiencia muy bonita. Ella llegó aquí a nuestra parroquia el día domingo 6 del presente mes y año. Durante este tiempo hemos celebrado la novena a la Santísima Virgen del Cisne. Ha habido una gran participación del pueblo de San Pedro la Bendita. Hoy veo mucha gente que ha caminado ya hacia el santuario del Cisne. Hoy los veo aquí a ustedes demostrando esa fe, ese amor a nuestra buena madre. Queridos hermanos, ustedes son un ejemplo para nosotros. Veo que esa fe está viva, que no ha muerto. Su ejemplo nos anima a seguir adelante. ¡Qué hermoso caminar con María! ¡Qué detalle tan bonito de caminar con la Madre del Cielo! ¡Los felicito! ¡Sigan adelante! nunca se desanimen manténganse firmes en la fe en amor a, a Jesús y a nuestra madre la Virgen María le pido a los churitos como le digo yo con tanto cariño que les bendiga a cada uno de ustedes muchos de ustedes vienen con grandes propósitos vienen a pedirle tantos favores, tantas necesidades. Vienen a rezar por su mamá, por su papá, por sus hermanos, por sus amigos, por sus enemigos. Porque esta es la fe, hijos. Que nos anima y a encomendarnos siempre a la Madre del Cielo. Recen mucho, hijos. Recen bastante. En el país estamos pasando momentos duros, difíciles, pero ánimo, perder no siempre es una derrota, la peor derrota es quedarse en mitad de camino, la alegría, la felicidad solamente le sonríe a aquellas personas que saben luchar. Caminen con alegría, hijos. Les pido un favor, bien chévere, que la vayan pensando a la Santísima Virgen Reina del Cielo ¿está bien? no caminen por caminar hijos pensando en la Virgencita, rezando el Santo Rosario haciendo sus bonitas oraciones vayan cantando y a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales porque es, es otra cosa tan bella que Dios ha puesto una cosa tan bonita las redes sociales a ustedes también les digo hermanos que durante todo este día la piensen a la Virgen Santísima. tal vez no pudieron venir por la pobreza que se yo, pero aquí estamos para unirnos en la oración, para acompañarnos porque esta es la iglesia y es nuestra madre que nos acoge con cariño, con amor recen bastante para que María también nos lleve al encuentro de su amado hijo Jesús vienen de tan lejos ustedes, conozco hay muchas personas que vienen de tantos lugares del Ecuador y fuera del país. Felicitaciones, y Eso nos anima a nosotros a seguir confiando en nuestra Madre, la Virgen María. Aprovecho también para agradecer a los señores policías que bondadosamente nos han acompañado durante este 11 días que ha estado aquí la Reina del Cisne, con nosotros. Gracias, queridos policías. Que Dios también les ayude, les bendiga. y recen también muchos por ellos porque también son muy buenos, son seres humanos que necesitan también de nuestras oraciones. vienen bien, cisne. Le un bonito aplauso. Les invito a hacer nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, creado del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obligancia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí allá venir a juzgar a vivos y muertos,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 sacerdotes, religiosos roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración le pido a la churonita que les bendiga a cada uno de ustedes ¿no? que no pierdan ese sentido de cercanía a la madre del cielo para que ella les bendiga a cada uno de ustedes roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración para que María interceda ante Jesús y les conceda todo lo que ustedes tienen en su mente y en su corazón. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos al Señor por la reconciliación en la familia, en los hogares, está la división, el odio, la ira, para que, como devotos de la Virgen, podamos hacer familia, podamos perdonarnos unos a otros, Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidámosle a la Madre de Dios que nos ayude con las vocaciones. Necesitamos vocaciones. Nuestro seminario mayor aquí es uno de los seminarios que tenía hasta 80, 70 seminarios. Hoy hay 25. Ha bajado tanto. Por eso necesitamos orar para que el Señor bendiga nuestro seminario, los formadores, vocaciones y el proyecto de construir el nuevo seminario, para que sea ella, la Madre de Dios, que nos regale nuevos tiempos con nuevos misioneros. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. En esta bonita mañana, le pido a la Madre del Cielo que les dé la fortaleza a cada uno de ustedes. Ojalá cumplamos con lo que nos dice Jesús, esa frasecita, que nos amemos los unos con los otros. Miren, si nosotros entendiéramos solamente eso, el mundo sería diferente, las familias serían diferentes, nosotros seríamos diferentes, vivíamos en paz, en tranquilidad, en las familias, en los hogares, Que ella entonces nos ayude, hijos, para que Jesús también nos bendiga. Roguemos al Señor. Padre, todo esto te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. esperanza fuerte. Los dolores también, los dolores también de este pueblo que te busca, de este pueblo que te busca. María. Oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para, para alabanza, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien nuestro y de toda su santa iglesia. Gozosos al venerar la memoria de la madre de tu Hijo. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de alabanza y te pedimos por este sacrificio. Sagrado intercambio, que se acreciente en nosotros los frutos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia él, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu hijo en esta celebración de la bienaventurada Virgen María Reina del Cisne, ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón admirablemente unida al misterio de la redención perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Acompañemos con las palabras alegres, hermanos. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, Santo es el Señor. Osana oh, en el cielo, Osana oh, en el cielo. En la tierra, bendito el que viene, en nombre del señor, no. osana, osana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del señor, fuerte, santo, santo, santo, santo, santo señor, todo, Dios universo, santo es el señor, ah, fuerte, santo, santo es el señor, Dios del universo, santo es el señor, Osana en el cielo, osana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del señor, Osana en el cielo, osana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del señor.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 Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Señor mío y Dios, Dios, mío. Dios mío, Señor, Señor mío, mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz.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 Tú te entregaste yo te amo Señor Jesús en tu preciosísima Bendito, este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida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 no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Y sé fraternalmente la paz. A Jesús, el corredor de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor sí, Señor, sí, no sí, soy sí, digno sí, de que entres sí, en mi casa, una pero una palabra, palabra tuya bastará para hacer la sangre de Cristo, guarda bueno, siempre con la eterna. los que van a acomodar ay, alcen la manita, ver, más o menos ya hagamos dos filitas aquí al pie del altar, por favor ordenadamente por favor la señora Esperanza, que nos ayude a hacer dos filitas, por favor, a frente del altar. Unas dos filitas, por favor, ordenadamente y cuiden, por favor, sus pertenencias. Sí. misterio de amor eucaristía comida de paz hoy le comemos en esta mesa hoy nos unimos al comulgarse a en al altar Comida que se nos da, ven hacia ven al altar, Dios es comida que se nos da. Eucaristía es un regalo, Eucaristía. Es un gran don en esta fiesta Cristo te invita. Él nos reúne al comulgar. Fuerte, pensásiate. Ven a la verdad. Dios es comida que se nos da. Altar. Dios es comida que se nos da. Santísima Madre, acudimos a ti penitentes, mirándote a los hombros, Reina del Cielo, ponemos toda nuestra confianza en ti, que despiertes cada día. Nuestro corazón Y lo hagas más sensible Más humano Tantas veces Siendo niño Te reces besos te decía que te amaba poco a poco y con el tiempo alejándome de ti por caminos que se alejan me perdí por caminos que se alejan me perdí oye bueno. Rezar, te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar viva María al regreso me encendía aplauda, aplauda fuerte, un aplauso fuerte para la churona que iba la reina del cine. En la mesa la comida aún caliente y el manté, y tu abrazo es mi alegría de volver, y tu abrazo es mi alegría, de volver, volver. Oh, yeah. Rezar, te comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, con entusiasmo lindo a la chorovía mucho fuerte para nuestra reina. en cada brillante tus ojos Oh Bien, queridos hermanos, estamos hoy contentísimos en torno a la imagen de la Virgen del Cisne, esta imagen histórica, esta imagen que acompaña a nuestro pueblo por varias generaciones. Nosotros estamos celebrando con ella en 1495, escuchemos bien esto, en 1595 empieza la devoción. Por eso, hoy tenemos que decir son... Para nosotros una herencia, un regalo, un legado muy especial del Señor. Y con nosotros está hoy, más que nunca, trabajando la diócesis. La diócesis de Loja ha querido emplearse a fondo para trabajar en el apostolado, en llevar adelante toda esta misión. Recordamos a nuestro querido Padre Armando Jiménez a quien veneramos y que desde el cielo estará también acompañándonos en este día de peregrinación. Un aplauso para nuestro querido y recordado Padre Armando Jiménez, un hombre de Dios, un hombre que también por su salud fue menguando, disminuyendo en su trabajo y apostolado hasta que al final entregó su vida. Fui testigo de esto, me ha dicho el Padre, siempre recordamos el cariño y el amor que le tenía nuestra Madre la Virgen, a quien con tanto esmero quiso propagar, amar y difundir la devoción, sobre todo se ha ampliado la devoción en Estados Unidos, a quienes también saludamos a través de las redes sociales, a todos los devotos en España, a los devotos en Italia, y a todos ellos. Que la Virgen del Cisne bendiga a todos estos pueblos, a esta hermandad y fraternidad, a estos hijos de Dios amados y cobijados bajo la devoción de la Virgen del Cisne. ¡Que viva la Virgen del Cisne! ¡Que viva! Queremos también hoy bendecir a Dios y nuestro querido... Canónigo, nuestro querido padre Sócrates Chinchay él está tomando esa batuta llevando adelante toda esta obra en el santuario bendecimos a Dios por él, por su vida, su trabajo, su entrega nuestra oración permanente porque no es como la mayoría de personas piensa que es un trabajo nada más de cuidar así físicamente la imagen es la espiritualidad mariana es cuidar la devoción, el amor a la Virgen Padre, cuente con nuestra oración Cuente también con nuestro apoyo Padre Sócrates está trabajando su apostolado con una profundidad Muchísimas personas pueden dar también pie de todo este trabajo que se está haciendo El santuario después de esta pandemia pasó una crisis muy seria Los fieles son los que dan vida al santuario las devociones viven en torno al amor, al cariño, a la presencia de los fieles. Por eso, después de toda esta pandemia, de este tiempo, se ha vuelto el pueblo, se ha regresado, ha querido volver al santuario. Y el Padre Sócrates está brindando este apostolado de acogida. Gracias Padre. Dios le bendiga, siga adelante la misión, la misión de acoger, la misión paternal, la misión espiritual, no descansa el santuario ha puesto a las órdenes de ustedes sacerdotes para la reconciliación para volver a los caminos de Dios esa es la misión de la iglesia nuestra misión no consiste en hacer cosas materiales nuestra misión consiste en que los agobiados, los cansados los que se sienten culpables los que están sufriendo experimenten el amor, el perdón la bendición de Dios nosotros estamos llamados a vivir ese apostolado gracias también a los bienes a los que colaboran, a personas que ayudan, el santuario ha vuelto a abrir sus puertas y también está el santuario prestando el servicio a través de las casas pastorales, a través también de la atención de todos los días. Yo le bendiga, Padre, a usted, al equipo de sacerdotes que están trabajando. Quisiera también en este día recordarles a todos ustedes devotos y las personas que asisten al santuario, seamos portadores de buenas noticias. Seamos también nosotros portadores de este amor de la Virgen Todos nosotros podemos llevar malas noticias o buenas noticias La Virgen María es portadora de la mejor de las noticias A ella se le anunció, se le dio a la Madre de Dios el encargo de llevar a Jesús en sus entrañas. También nosotros al regresar a nuestras casas, llevemos este anuncio. Eso hace más creíble nuestro amor a la Virgen. Llevemos esas noticias de amor, de esperanza. Llevemos una sonrisa, un abrazo. No nos amarguemos la vida. La Virgen María nos enseña a ser fuertes. Peregrinos, caminantes llenos de amor, llenos de alegría llenos de optimismo en un mundo que se está quemando, que se está amargando porque no tiene la esperanza de la salvación, la virgen nos enseña a ser un pueblo de esperanza un pueblo peregrino que va caminando con esa meta con ese objetivo del cielo ella nos trajo la salvación y el perdón de los pecados a través de su hijo Jesús, ella no perdona los pecados, ella no pide adoración ella lo que nos pide es seguirle a Jesús el que nos ha dado la vida eterna. Gracias por este apostolado. Padre, necesitamos, yo digo con todos, con la oración de todos, que crezca el amor a la Virgen del Cisne, que, que pueda difundirse más, más la espiritualidad mariana, esa espiritualidad cisneña, esa espiritualidad en donde nosotros vamos hacia ella. En el Cisne... Se da una devoción de todo el tiempo, de todo el año. Padre Sócrates, que sea usted portador todos esos días, todos esos años de tanta esperanza y consuelo. No es fácil encontrar a veces las personas que llegan despedazadas al santuario. El santuario del cisne todos los días del año tiene abiertas las puertas para recibir a los peregrinos. Padre, que señora gigante su corazón de pastor y pueda nuestros peregrinos experimentar el amor paternal de Dios. Ese es el santuario del cisne, abierto así para todos los devotos y todos los fieles. Un aplauso para la madre del cisne, ella por más de 400 años. Ha llevado ese amor a tantas generaciones y hoy después de estos años de pandemia se renueva la prevención y se el amor y el cuidado pastoral. Que la Virgen del Cisne nos siga dando ese amor tan grande. ¡Que viva la Virgen del Cisne! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra madre! ¡Que viva! Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Buenos días con todos, estimado Padre Eduardo, Padre Luis León. El caminar con la Santísima Virgen es visitar a su prima Isabel pronta e inmediata a servir a Asumir con responsabilidad la misión que su prima tiene al cuidado de ella. Caminar con la Santísima Virgen significa ese caminar que ella tuvo buscando a su hijo cuando se extravió. Miramos la responsabilidad y el cuidado de una madre. Caminar con la Santísima Virgen es ir al encuentro con su hijo que era escupido, traicionado, maltratado y con este objetivo de muerte pero ella está ahí caminar con la Santísima Virgen es ir a una fiesta, no a divertirse sino a asumir con responsabilidad y estar disponible ante la necesidad del otro caminar con la Santísima Virgen es como ciudadana cuando bajó a hacerse inscribir, hacer partícipes de los asuntos también como ciudadana. Qué importante, con altura, con dignidad, con responsabilidad. Caminar con la Santísima Virgen significa escuchar la palabra del Padre, aceptarla, asumirla en su corazón y hacer la vida, hacerla transparente y hacerla visible a sus hijos que hoy ese caminar ya lo han dicho los sacerdotes lo hagamos con respeto no es deporte no es ir cuidando sobre todo alguna actitud de otro interés no, el interés debe ser el interés mismo de una madre de ir hacia su hijo estar con su hijo para ir al padre que cada uno de nosotros asumamos esa responsabilidad ese cuidado los que van a ir cargando poco a poco no se desesperen, no empujen no hagan daño la Sagrada Imagen tiene 428 años como imagen presencial ya en el cisne entonces hay que cuidarla hay que quererla Decirles que la Santísima Virgen, bajo la imagen de Nuestra Señora del Cisne, no es cualquier imagen, por favor. Ella tiene una espiritualidad extraordinaria en su ser, que te transmite con su mirada, con su sonrisa, con su acogida. Aparente a veces pensamos que es una imagen cualquiera, no hermanos. Yo que estoy un poquito cerca de ella, le he visto sonreír y le he visto también llamar sus lágrimas por sus mejillas cuando está triste y cuando todo está mal. Por eso les invito a que tengamos un poquito más de cercanía, de respeto y de amor. Su mirada, donde quiera que está, estés, ella sigue mirando. Te sigue observando. Por eso en esta romería a todos nos observa y nos mira. A los que están aquí, a los que no pudieron venir, a todos sus hijos. Pidamos que ella interceda ante su hijo. Y nos lleve hacia él en este día de caminata. Ofrezcámoslo. Ustedes tienen, que, tienen un objetivo. Ofrezcan ese objetivo. Ofrezcan esa misión. Y verán que vamos a avanzar hasta el cisne. Ese cansancio, el hambre, el frío, el calor ofrezcanlo por esa necesidad que ustedes tienen, ofrezcamos el común denominador que sea la paz, la justicia, la convivencia y, sobre todo, que tengamos esa seguridad y la capacidad de, de poder salir con dignidad, con valor, con la altura. También estamos entrando ya en una jornada política que les conceda a los triunfadores sabiduría para que puedan dirigir a nuestros pueblos en beneficio de las familias. Que aparte sobre todo esos revanchismos, esas actitudes de dolor, de calumnia, de destrozo humano, que hoy reine la paz. Pidamos siempre y la paz en sus familias, la paz personal. ¡Que viva la Santísima Virgen! ¡Que viva! Gracias, Padre Eduardo, por, por permitirnos estar aquí. Padre Luis León, por sus palabras. Comunidad de San Pedro, autoridades, por recibirnos. Estimados peregrinos, fieles, cada detalle, cada actitud suya, es un elogio para la Santísima Virgen. Y una madre lo recibe con qué gusto, con qué gratitud. Gracias por todo, que Dios nos bendiga y que la Santísima Virgen sigue cumpliendo sus principios de quedarse con nosotros, de no faltarnos el pan de cada día, de pedirle a su hijo que nos libre de las pandemias, de las enfermedades, y lo ha hecho y lo hemos constatado. Cuando sobrevolamos Loja en ese tiempo de pandemia, ella siempre intervino y eso tenemos que tenerlo presente y siempre ha intervenido en todo momento difícil de sus hijos entonces estemos seguros de ese amor y de esa cercanía a él muchas gracias Queremos despedirla a la Virgen Santísima es duro despedirse de una madre ¿no es cierto? todos sufrimos nos ponemos tristes pero así es la vida hijos que nuestra mamá bendiga a todos los que necesitamos de su amor que ella sea su compañía. Les pido un favor que la lleven siempre en su corazón. Vamos a rezar a la Santísima Virgen. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tal graciosa belleza. Y a ti celestial, princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes madre mía, ahora en mi agonía se me amparo y protección, amén. Gracias querido Padre Sócrates, querido Padre Luis León, gracias por venir de Gonzanamá, compartir esta Eucaristía, esta alegría, esta fiesta, esta peregrinación de la Santísima Virgen María. Gracias a las hermanitas religiosas, a los gancheros, a los señores policías, a todos los que nos han acompañado durante esta novena, a las autoridades de aquí, de la parroquia, a todos los briostes devotos de la Santísima Virgen del Cisne. Que Dios les pague y que Dios les bendiga. De aquí la próxima Eucaristía es en, en la hacienda ¿Cómo es? ¿Se llama? María Teresa, ¿no? Entonces ahí será la, entre eso a las 10 de la mañana. Todos quedan cordialmente invitados. Teniente Coronel Jorge René Arteaga Orbe primeramente quiero darle gracias a Dios y le pido a la Virgen que le bendiga a usted, a su familia, a su noble institución le hago entrega de la custodia de la Generalísima de la Policía Nacional le agradezco de todo corazón a todos los caballeros, damas de la Santísima Virgen del Cisne que la lleve con tanto cariño y delicadeza a nuestra Madre la Virgen del Cisne. Gracias Padre y con su permiso, eh, estimada eh, hermoso pueblo de, de San Pedro, a nombre de la institución policial pues recibo nuevamente la custodia de la Sagrada Imagen, nuestra Generalísima, eh, a nombre de mi con el comandante provincial y de toda la institución pues eh, nuevamente eh, la vamos a llevar a resguardar Primero con mucho cariño, con mucho afecto y sobre todo con, con ese enorme cariño y amor que la institución policial y respeto tiene hacia la Sagrada Imagen y hacia ustedes. Muchas gracias Padre por eh, tener este altísimo honor Pues y tenga usted la seguridad de que irá con todo eh, el cuidado y con el debido respeto que la situación la amerita. Hoy tarde pues entregaremos nuevamente al Padre Sócrates, rector del santuario y pues con esto eh, cumpliremos eh, una de las misiones más importantes y más gratificantes que tiene la institución. Muchas gracias, Padre. La bendición, Padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al fuerte Señor. aplauso a la ¡Que viva María! Bien amigos, eh, en este momento ya se va a hacer eh, el procedimiento respectivo para la salida de la Sagrada Imagen Reina del Cisne eh, rumbo a su santuario en esta hora de la mañana. Estamos en vivo y en directo desde la parroquia urbana, perdón, desde la parroquia de San Pedro de la Bendita. Eh, eh, vamos a, a hacer también, por favor, si nos ayudan con, con la transmisión, muchas gracias. Y estamos acá, vamos a ver si logramos también conversar con eh, el padre. Eduardo, para eh, también exprese sus eh, palabras a la ciudadanía, a los amigos que nos están observando en esta hora de la mañana. Aquí podemos observar también la, eh, el acompañamiento ¿no? del padre Sócrates Chinchay, eh, conjuntamente con la Policía Nacional. Eh, vamos a ser partícipes de esta salida especial de la Sagrada Imagen Reina del Cisne, en esta hora de la mañana, acá eh, desde el Parque Central de San Pedro de la Bendita. Estamos en vivo y en directo a través de La Voz del Sur, ese medio digital que estamos llevándoles a ustedes. Estaremos eh, acompañándoles en la despedida de la Sagrada Imagen Reina del Cisne. Así que eh, vamos a, a tratar ¿no? de eh, conversar también con los amigos que se prestan a salir eh, a caminar junto a María en esta hora de la mañana. Estamos eh, sobre la hora seis con cincuenta y minutos. Eh, nos encontramos también con el reverendo padre, eh, desde el hermano Cantón Gonzalama, Padre. Un gusto saludarle, estamos en vivo y en directo. Eh, ¿Cuál es su expresión? De ver eh, también la, la gente a pesar de la pandemia que ya ha estado acompañando a María Tanto hacia la ciudad de Loja como ahora regreso al Santuario Nacional de Cisne Buenos días, bienvenido Buenos días, es una alegría inmensa el pueblo vuelve a vivir lo que es el amor masivo Es un amor a la Virgen, manifestación pública de la fe, es una profesión una profesión de fe que hace nuestro pueblo que se mantiene mariano en las pandemias incluso la devoción parecería que se acentuó porque se, se experimentó la cercanía la, el fervor el amor de la virgen acompañando en momentos muy difíciles donde se experimenta el temor a la muerte allí nace también una convicción profunda de la presencia de dios y como no, las estampas, los cuadros, los retratos de la Virgen estaban allí, también los sobrevuelos que hizo la imagen de la Virgen, gracias al rector que nos decía, el amor de nuestra Madre Santísima parece haberse profundizado, un pueblo mariano que vuelve a la calle para manifestar ese amor, que viva la Virgen, que viva nuestra Madre y que podamos crecer en el amor que es la manifestación de nuestra fe en nuestro buen Dios. Usted como representante de la Iglesia en el Cantón Gonzalo, ¿cómo ve la fe en, su, en el Cantón Gonzalo? Sí, nosotros somos muy agradecidos al Señor ahí. Tenemos la devoción al Señor del buen suceso, tenemos el amor a la Virgen del Carmen que se manifiesta masivamente también como santuario. Como lugar de peregrinación hoy me han invitado también para venir a ayudar en este día especial de peregrinación y pues contentísimo de unirnos a nuestro pueblo, a nuestra gente a manifestar juntos el amor y la devoción, que es también esta nueva expresión en un nuevo tiempo, donde el amor va llevando, va forjando el caminar en la fe. Que viva María que vean nuestra madre, felicitaciones a ustedes también que hacen esta cobertura especial, saludos a todos los que siguen también las redes sociales a través de NBC Ecuador. Les... Muchas gracias, muchas gracias padre. Bien, ahora sí ya nos prestamos eh, la Policía Nacional como siempre eh, resguardando la seguridad y también acompañando en este recorrido que hará desde la parroquia de San Pedro de la Bendita hasta el Santuario Nacional de Cisne. Ya habíamos escuchado también la invitación por, padre, eh, por parte del padre Eduardo del párroco de acá de San Pedro de la Bendita que la siguiente Eucaristía será en la hacienda donde se llevará también a efecto eh, esta Santa Eucaristía. Ya eh, observamos también cómo eh, se están organizando quienes son eh, custodios del de cuidado de la protección de la Sagrada Imagen, eh, el equipo de gancheros de Nuestra Señora del Cisne que estarán también a cargo para poder hacer este, este tramo de recorrido. Vamos a, a observar también cómo eh, las autoridades, tanto religiosas como también eh, eclesiásticas, perdón, eh, están ya organizando todo eh, eh, la bajada de las, o descender de donde está la tribuna de la Sagrada Imagen Reina del Cisne para poder ya iniciar. Aquí podemos observar también la banda eh, de la Policía Nacional, que se prepara para también entonar algunos temas eh, para la salida de la Sagrada Imagen Reina del Cisne. Eh, como siempre, la policía eh, motivando también a la ciudadanía a través de la música instrumental, en este caso para poder acompañar en esta salida desde acá, desde el Parque Central de San Pedro de la Mendita, estamos en vivo y en directo Acá la, los, las diferentes autoridades también de, de la parroquia eh, siendo partícipes de este importante evento religioso que estamos desde las 6 de la mañana acá llevándoles a ustedes, haciéndoles cobertura para que ustedes puedan observar también cómo eh, miles de personas vienen a, a caminar junto a María en este trayecto importante en rumbo a su Santuario Nacional del Cisne. Sí, vamos a a, a seguir nosotros acá a, a acompañándoles hasta eh, donde tengamos la, la cobertura de la señal para poderles llevar a ustedes esta transmisión el día de hoy 17 de noviembre el día de despedida desde acá, desde el parque central de eh, San Pedro la bendita, ahí podemos observar mis queridos amigos, amigas ya la salida de la sagrada imagen reina del cisne eh, acompañados por eh, la Policía Nacional, las personas también que se unen a esa caminata junto a María. Como siempre estamos acá para acompañarles en este recorrido, ahí podemos eh, observar cómo va saliendo la Sagrada Imagen Reina del Cisne, entonando melodías a través de la banda de música de la Policía Nacional. Aquí estamos acompañándoles en esta importante salida en vivo y en directo. La Santísima Virgen del Cisne va caminando junto a sus feligreses vamos a seguir compartiendo con ustedes ya estábamos escuchando escuchando que las diferentes autoridades tanto de religiosas como también estamos eh, eh, eh, participando, ¿no? decía yo, de esta despedida de la Segre Imagen Reina del Cisne en esta oportunidad acá desde San Pedro de la Bendita en este importante último recorrido del tramo de la Sagrada Imagen, rumbo a su santuario. La gente eh, llena de mucha fe, de mucha devoción, también despide a la Sagrada Imagen Reina del Cisne, desde acá de su hermosa tierra, San Pedro de la Bendita, tierra denominada como la tierra de los amasijos, eh, gente emprendedora, trabajadora, como buenos lojanos, siempre muy cálidos, solidarios, eh, para quienes también visitan esta hermosa parroquia de San Pedro de la Bendita eh, ahí podemos observar cómo va eh, saliendo ya la Sagrada Imagen rumbo hacia eh, el Cisne a su santuario donde regresa luego de algún tiempo de haber permanecido en diferentes eh, lugares, tanto en Catamayo, en Loja que estuvo la Sagrada Imagen y ahora acá en San Pedro de la Bendita. Eh, el día de hoy, 17 de noviembre, está haciendo su salida eh, triunfal de haber permanecido junto a sus eh, fieles acá en la hermosa parroquia de San Pedro de la Bendita. Ya la gente se presta para poder, eh, por lo menos un instante, poderla cargar, acompañar a María en este trayecto. La, las, las personas se, se, se esfuerzan, se sacrifican por eh, buscar un espacio para poder cargar a María. Eh, esa es la devoción, la fe que tiene los ecuatorianos. No solo ecuatorianos, aquí podemos observar también eh, amigos que vienen de otros países a... Hacer eh, su pedido a la Sagrada Imagen de Reina del Cisne por la salud, por eh, el bienestar de la familia, por un trabajo hoy en día que estamos pasando, momentos difíciles en la situación económica, no se cuenta con un trabajo estable y eso hace también de que muchas personas puedan eh, venir acá a hacer su, su plegaria, su pedido a la Sagrada Imagen para que les ayude con un trabajo eh, están pasando por momentos difíciles, como decía, en la parte económica, eh, no hay trabajo y eso hace también creer un poco más de la, en la fe en Dios en, a través de su madre, la Santísima Virgen del Cisne. Seguimos nosotros acá, ya en, este, en esta salida, desde en las calles ya céntricas de San Pedro de la Bendita, eh, caminando junto a María en este recorrido, Gracias a cada uno de los amigos quienes nos vienen acompañando también en esta transmisión. Hemos llevado a ustedes eh, la Santa Eucaristía, la última Eucaristía que se celebró en esta mañana acá en la parroquia de San Pedro de la Bendita. La gente de acá de la, de la ciudad ha salido también a a grabar un videito para recuerdo, una fotografía para poder compartir con, con los familiares, con los amigos de El Paso de la Sagrada Imagen Reina del Cisne, acá desde San Pedro de la Bendita. Ahí estamos compartiendo con cada uno de ellos, de aquellas personas también que, que se unen a esta transmisión. Muchas gracias, les invitamos a que también nos ayuden a compartir esta transmisión. Gracias también a la Policía Nacional por darnos también un espacio y poder eh, acompañarles con este encuentro maravilloso con la fe, con eh, la devoción de muchos feligreses que confían en el apostolado de la Sagrada Imagen Reina de Cisne como intercedora de la fe acá en nuestra provincia de Loja. autoridades civiles acompañan también a la despedida de la Sagrada Imagen Reina del Cisne en esta hora de la mañana acá estamos eh, saliendo eh, ya rumbo hasta eh, el Santuario Nacional del Cisne son las 7 de la mañana más 6 minutos 7 con 6 estamos ya rumbo hacia el Cisne luego de haber sido partícipes ...de la Santa Eucaristía... Bien, amigos estamos caminando junto a maría en este recorrido especial gracias por acompañarnos en este encuentro maravilloso con la fe con la esperanza de cada uno de los amigos y amigas que siempre nos acompañan en esta transmisión así que mis queridos amigos gracias por seguirnos acompañando en este caminar junto a maría hasta el santuario nacional del cisne estamos acá acompañándoles y claro, muy gustosos de poder compartir con cada uno de ustedes en esta hora de la mañana. Acá como podemos observar también la gente, eh, vamos a caminar un poquito para conversar con el, padre, con el padre Chinchay. A ver si aceleramos un poquito, vamos a conversar con el padre Chinchay en este recorrido. Gracias amigos y amigas por estar en vivo y en directo en esta transmisión eh, en esta hora de la mañana. Vamos a ver si podemos conversar con el Padre Sócrates, buenos días Padre, un gusto saludarle. Estamos en vivo y en directo, a ver si nos pueden ayudar por favor con el Padre Sócrates Chinchay. Estamos eh, acompañando a María en este eh, trayecto, ya en el último trayecto Padre. ¿Cómo ha visto eh, la gente que está caminando junto a María? Primero agradecer a Dios, a la Santísima Virgen por ese momento que nos brinda, por la vida de estar con ella y de estar caminando aquí. Gracias a ustedes por informar, gracias a los televidentes, a las distintas personas que se unen a las redes sociales para ir con nosotros en esta caminata. Caminar con María es ir junto a su hijo, al encuentro de su hijo. Caminar con María es salir en la búsqueda de su hijo cuando él se perdió en su infancia. Caminar con María es ir junto a la cruz de su hijo. Caminar con María es ir a las fiestas de las bodas de Cana, no para divertirse, sino para ayudar, para comprometerse, para escuchar, para ver la necesidad de esa familia que estaba en conflictos. También hoy Ecuador, el mundo es una familia. Caminemos con la Santísima Virgen por esta situación que estamos viviendo, que reine la paz, que reine sobre todo la comprensión, el diálogo entre las personas que reine sobre todo el grado de sensibilizarnos del valor de la vida, de la naturaleza, de la misma política, que nos conceda la gracia de asumir con responsabilidad el sentido maternal, de muchas madres de familia, fortalecidos sabes veces que son padre y madre para sus hijos, de tener esa capacidad de poder generar vida, entonces que valoremos eso, que sea la Santísima Virgen la que nos anima, nos Concede esa gracia para que cada momento eh, tengamos este sentido de, de valor, de, de trascendencia, de, de su misericordia, de su Hijo. Padre, vamos a darle un viva a María. ¡Que viva María! ¡Que viva! Muchas gracias, padre. Bien, hemos eh, dialogado con el padre de Socrates Inchay en ese bonito recorrido junto a María. Ahí podemos observar las últimas tomas que les vamos a brindar en este recorrido. Eh, vamos eh, ya a suspender esta transmisión por la cobertura de la señal que no, no nos eh, facilita para poder seguir acompañándoles. Pero en todo caso, queridos amigos, vamos a cerrar ya esta transmisión. Gracias por habernos acompañado y junto a María invitarles a seguir caminando hasta su Santuario Nacional de Cisne. Nos vemos en otro próximo encuentro aquí junto a María.